...de la gobernación de Córdoba que autoriza el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de sus facturas de servicios públicos y privados. El número 2, primera balota. El número 5, segunda balota. El número 2, tercera balota. El número 7, cuarta balota. 2, 5, 2, 7. 25, 27 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número.